Bendiciones. Con solo prestar atención a los acontecimientos recientes, pronto nos damos cuenta de que el caos producido por la pandemia del coronavirus ha superado a nuestra sociedad. Los gobiernos alrededor del mundo han tomado medidas sin precedentes en su intento de reducir la velocidad o evitar la propagación del virus corona que ha surgido. Con solo prestar atención a las noticias, no es difícil apreciar que alrededor del mundo las personas están en un estado de pánico y muchos viven en incertidumbre. Muchas empresas y negocios han cerrado sus puertas. Las escuelas y universidades han cerrado sus puertas y la educación está siendo proveída por medios electrónicos. A las personas se les ha pedido que se pongan en cuarentena en sus hogares, y para aquellos que les es imprescindible salir, se les ha pedido que mantengan un distanciamiento social, en otras palabras, que se mantengan a por lo menos 6 pies de distancia, esto es 1.8 metros, los unos de los otros. Los suministros esenciales están volando de los estantes de los supermercados, e incluso muchas iglesias han descontinuado los servicios debido al pánico que ha afectado al mundo. Pregunto, ¿han sucedido estas cosas en tu comunidad? ¿Están sucediendo estas cosas en tu país ahora mismo? En medio de todo este caos debemos preguntarnos, ¿Nos está enviando Dios un mensaje profético de las cosas por venir? Digo esto porque, como saben, el virus corona es algo que se originó en China. Estamos hablando de un país que reprime y oprime la fe cristiana. Preguntémonos, ¿le está dando Dios una advertencia a su pueblo de lo que vendrá cuando le damos la espalda? Como fieles siervos de Dios, es nuestra responsabilidad predicar la verdad de Dios a las naciones. Como cristianos fieles, debemos tomar estos tiempos de aislamiento o cuarentena, como le quieran llamar, para intensificar nuestros esfuerzos predicando mensajes de esperanza y paz. Nosotros somos su pueblo elegido, y como cristianos fieles y devotos, no podemos desmayar en medio del caos que ha vencido a las naciones. Debemos y tenemos que aprovechar esta oportunidad para asegurarnos de que su palabra se escuche en todo el mundo, especialmente en nuestros hogares. Hermanos, cuando tomamos el tiempo de mirar a nuestro alrededor, es decir, nos mantenemos informados de lo que está sucediendo alrededor del mundo con esta pandemia, no es difícil llegar a la conclusión que lo que este mundo más necesita es un despertar a la verdad de Dios. En otras palabras, el mundo desesperadamente necesita que un avivamiento de la palabra de Dios se derrame sobre todos y que la humanidad reconozca y se vuelva a su creador pero la realidad del caso es que este despertar que el mundo necesita tan desesperadamente nunca sucederá sin que antes suceda en la iglesia. Y ahora bien, cuando me refiero a la iglesia no me estoy refiriendo a alguna congregación en particular, sino que me estoy refiriendo al pueblo de Dios en su totalidad así que no quiero que nadie me vaya a malinterpretar, pero sí deseo que todos los cristianos despierten. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la iglesia ha sido agredida y en ocasiones invadida y ocupada por los poderes de las tinieblas. Y esto ha producido un concepto erróneo acerca del verdadero significado de un avivamiento. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque cuando tomamos a un grupo de creyentes y les preguntamos el significado del avivamiento, la mayoría de ellos responderán que el avivamiento es algo que se aplica al mundo y no necesariamente a la iglesia. Pero si piensas de esta manera, deseo informarte que estás muy, pero muy mal. Con esto no quiero decir que el mundo no necesite reconocer y volverse a Dios, sino lo que les digo es que un avivamiento nunca llegará al mundo sin que antes suceda en la iglesia. Así que este será el tema que estaremos explorando en el día de hoy. En medio de todo este pánico producido por la pandemia, hoy deseo que examinemos lo que significa el avivamiento y aprendamos las condiciones a cumplir que existen antes de que suceda. Pasemos ahora a la palabra de Dios. Hoy estaremos examinando el contenido de segunda de crónicas 7 14 Como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. El segundo libro de crónicas nos ofrece una historia tópica del fin del Reino Unido, es decir, el reino de Salomón y del reino de Judá. Aunque el segundo libro de crónicas es una continuación del primero, en realidad se concentra más en el reino del sur, es decir, Judá, que en el reino del norte, Israel. La razón por esto es porque la mayoría de los reyes no habían llegado a la realización de que apartados de su verdadera misión, como la nación del pacto, es decir, como el pueblo escogido de Dios para llamar a otras naciones a servir a Jehová, Judá sola no tenía llamado, destino y ninguna esperanza de ser una gran nación. Solamente todo lo que hicieran de acuerdo a la voluntad de Dios tendría un valor duradero, pero la creciente apostasía inevitablemente les condujo al juicio de Dios. Esto es algo que queda bien resumido en las palabras del profeta Hananí cuando fue a hablar con Asa, rey de Judá, según encontramos en Segunda de Crónicas 16, del 7 al 9. Les invito a que lean esos versículos para que entiendan bien el mensaje de Dios para su pueblo. Ahora, ¿por qué les he hecho este recuento de historia? La razón por la que les he hecho este breve recuento de historia es para que lleguemos a la conclusión que el Señor, a través de su palabra, nos enseña repetidamente que cuando nos olvidamos de Dios, Él retira sus bendiciones. Pero cuando nos mantenemos fieles y obedientes, el Señor nos entrega la victoria. Así que manteniendo estos breves detalles históricos en mente, continuemos ahora con nuestro estudio de hoy. Ahora preguntemos, ¿qué es un avivamiento? Según el diccionario de la Real Academia Española, un avivamiento es definido de esta manera. Acción y efecto de avivar o avivarse. En otras palabras, cobrar ánimo y vigor, ser energéticos en nuestra fe. Y esto es algo que debemos y tenemos que hacer en todo momento, especialmente durante la crisis de esta pandemia y distanciamiento social o cuarentena que estamos presenciando. La realidad es que todos nosotros vivimos en un mundo apresurado y afanado. Todos vivimos en un mundo tan apresurado que en la mayoría de los casos no nos alcanza el tiempo para hacer mucho. Y es exactamente por eso que hoy debemos reflexionar en estos momentos y preguntarnos ¿Qué estamos haciendo con este tiempo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos aprovechando o simplemente malgastando en cosas mundanas? Como les dije al inicio, una gran porción de los creyentes piensan que el avivamiento es algo que solo se aplica al mundo. Pero la realidad es que el mundo nunca experimentará un avivamiento sin que antes suceda en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Examinamos con más detalles los versículos que estamos explorando en el día de hoy para que entiendan bien. Lo primero que vemos aquí es que se nos dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Reflexionemos en esto por un breve momento. Preguntémonos, ¿a quién está dirigido esto? ¿Está esto dirigido al mundo, es decir, a los que no conocen a Dios? La respuesta es un rotundo no. La razón por la que digo que esto no está dirigido al mundo, es porque el mundo no busca a Dios. Y el mundo no es su pueblo, esto aquí está completamente dirigido a nosotros, está dirigido a los cristianos. El problema que existe es que el pueblo de dios de hoy no está siendo lo suficiente para la obra de nuestro rey y salvador. Es fácil poner pretextos de por qué no podemos hacer esto o lo otro, pero qué pretexto le daremos a dios cuando nos encontremos cara a cara con él. Muchos han encontrado un lugar cómodo y se encuentran pacientemente esperando el regreso del Señor. Muchos piensan que solo hacen el bien y están convencidos de que están salvos. Para muchos, este concepto es lo suficiente así que no se mueven para hacer más. Pero... ¿Es eso lo que Dios desea de nosotros? Absolutamente no. Cristo no dijo, siéntense en el banco de la iglesia o descansen en su casa hasta que yo llegue. Cristo nos entregó una misión, y esta misión es de predicar su evangelio. Ahora bien, sé que muchos estarán diciendo que cumplen y predican la palabra, pero les sigo en el día de hoy, que si el Espíritu Santo de Dios no está vivo en ti, entonces de nada te vale predicar, de nada te vale hablar de tu fe. Escuchen bien lo que les digo, es imposible dar lo que no tenemos. Hermanos, tenemos que avivar, fortalecer y vigorar el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda? Para fortalecer el Espíritu Santo en nosotros, existen tres condiciones a cumplir. La primera condición, aquí vemos que la palabra nos dice, se si humillare. Como les dije al inicio, la maldad ha penetrado las paredes de la iglesia. Ha penetrado en forma del orgullo y la vanagloria, cosas que todos sabemos no agradan a Dios. El orgullo y la vanagloria son cosas que destruyen e impiden que obremos como Dios desea que obremos. Les voy a decir algo que quizás los impacte. Los que más seguros están de que no son orgullosos, son probablemente los más orgullosos. ¿De qué están orgullosos? Están orgullosos de su propia humildad. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque existen dos tipos de orgullos que han tomado raíz en el cuerpo de Cristo, el orgullo de nuestras acciones y el orgullo de nuestra vida. Si pensamos un poco en el tema, estoy seguro que todos nosotros nos daremos cuenta de que conocemos a creyentes que actúan por orgullo. En otras palabras, hacen las cosas solo para obtener reconocimiento de lo que hacen. Estos son los orgullosos de sus acciones. Este es el grupo de personas que buscan cargos en la iglesia para poder sentirse orgullosos de sí, menospreciando el trabajo de otros. A este grupo de personas no se les puede decir o pedir que hagan algo más de lo que hacen, o pedirle que hagan las cosas de cierta manera. Porque de hacerlo estás infiriendo a que no hacen lo suficiente o que no saben lo que hacen. Esto por supuesto nunca es tolerado. Entonces lo que sucede es que se molestan, se ofenden y luego se van hablando pestes del pastor y de la congregación. Del otro lado de la moneda tenemos a los orgullosos de su vida. Es triste ver cómo existen numerosos creyentes que teniendo problemas espirituales, problemas en su familia, problemas difíciles que afrentan, nunca pasan al frente para que se ore por ellos. ¿Por qué creen que sucede esto? Esto sucede porque su orgullo no les permita que otros piensen o sepan que están caídos o necesitados. El orgullo las tiene de recibir la liberación y la bendición que Dios desea entregarles. El orgullo los detiene y mantiene encerrados en la prisión que se encuentran. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que tenemos que humillarnos antes la presencia de Dios. Tenemos que reconocer que nosotros nunca obtendremos la victoria sobre las adversidades que enfrentamos por nuestra propia fuerza. Y es por eso que te digo que el primer paso que tenemos que dar para que suceda un avivamiento en nuestra vida es deshacernos del orgullo y vanagloria. La realidad es que ser humilde es la virtud que nos conducirá a someternos a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y es por eso que el Señor en Mateo 11:29 nos dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora pregunto, ¿cuántos desean este descanso? Claro está en que no todos solamente lo queremos, sino que lo necesitamos, especialmente durante estos momentos de crisis mundial por los que estamos atravesando. Pero recordemos que todo tiene un comienzo. Y el avivamiento comienza con humillarse ante Dios. Así que la primera condición a cumplir para avivar el Espíritu Santo en nosotros es humillarnos. En otras palabras, reconocer nuestras faltas y errores. La segunda condición. Aquí vemos que la palabra nos dice, lloraren y buscaren mi rostro. Esta es el área más importante en la vida de todo creyente. Pero nuevamente, en esta área encontramos como la maldad ha atravesado las paredes de la iglesia. ¿De qué manera ha atravesado las paredes de la iglesia? Ha atravesado las paredes de la iglesia en forma de espíritu religioso. Digo esto porque muchos tienen el concepto de que para que Dios escuche sus oraciones, tienen que hacerlas en la iglesia o en la congregación. Pero esto no es verdad. La realidad es que esta manera de pensar es un espíritu de religiosidad. Ahora bien, no quiero que me malinterpreten. Con esto no digo que no se pueden hacer o no se hagan servicios de oración. Este tipo de servicio es completamente bíblico pero el servicio de oración no puede ser algo que se convierta en un espectáculo. En otras palabras, el propósito de un servicio de oración no es para que otros vean nuestra capacidad o facilidad de palabras. El propósito de un servicio de oración no es para impresionar a otros hablando en lenguas. El propósito de un servicio de oración es para, como nos dice la palabra, perseverar unánimes. Como he dicho en numerosas ocasiones, la oración es el arma más poderosa que existe en el universo y es algo que se nos llama a hacer constantemente. Claro está en que en Lucas 19.46 Jesús dijo, mi casa es casa de oración. Pero esto no significa ni implica que la congregación es el único lugar donde Dios escucha las oraciones de su pueblo.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 Hermanos, una persona que ora continuamente está buscando las respuestas en el lugar debido. No podemos permitir que el espíritu de religiosidad detenga nuestras oraciones y nos robe las bendiciones. Tenemos que orar continuamente. Tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por las almas que están siendo arrebatadas al infierno por Satanás diariamente. Tenemos que orar por nuestros familiares. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestros hogares. Tenemos que buscar el rostro de Dios y pedir que nos dirija en todo momento. Tenemos que orar y pedirle a nuestro Padre que nos revele su propósito. Y más que todo, tenemos que orar dándole gracias por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Así que la segunda condición para avivar el Espíritu Santo en nosotros es orar y buscar el rostro de Dios. Pero esto solo puede suceder si cumplimos con la primera condición. Tenemos que orar humillándonos ante nuestro Dios. La tercera condición. La palabra de Dios nos dice convirtieren de sus malos caminos. Esto es algo que se les dificulta a muchos. Muchos piensan que pueden continuar en una vida de pecado, que pueden continuar viviendo desenfrenadamente, y porque vienen a la iglesia una o dos veces por semanas, o porque ocupan una posición o ministerio en la iglesia, eso lo hace todo estar bien. Pero si piensas de esa manera, entonces escucha bien lo que te dice la Palabra de Dios en Primera de Juan 1.6 cuando leemos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En esta área también encontramos cómo la maldad ha penetrado las paredes de la iglesia. ¿Por qué ha sucedido esto? Esto ha sucedido porque muchos rehúsan reconocer sus propias faltas y errores. La realidad es que existen muchos que se piensan ser más cristianos que Cristo. Sí, no me miren así. Existen muchos que están convencidos de que no hacen nada mal. Existen muchos que piensan que no tienen de qué arrepentirse. Que piensan que no tienen que cambiar. Estos son todos aquellos que nunca tienen dificultad en encontrar el fallo o errores de otros, pero no reconocen los suyos, pero el Señor sí les conoce bien y los revela por lo que son. Hermanos, la realidad del caso es que a diario todos le fallamos a Dios. Algunos conscientemente y otros inconscientemente pero les digo que todos le fallamos a Dios. No, pastor, usted está completamente equivocado. Yo no le fallo a Dios en nada. ¿Piensas así? ¿Entró ese pensamiento o algo similar en tu mente? Los pensamientos son cosas difíciles de controlar, ¿verdad? Pero ahora te pregunto, ¿es posible fallarle a Dios o pecar? ¿Con solo un pensamiento? La respuesta es sí. Y Jesús nos lo advierte claramente en Mateo 5.28 cuando leemos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y es por eso exactamente que en numerosas ocasiones se he dicho que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hermanos, un cambio genuino tiene que suceder en nosotros. Como cristianos, es decir, como el pueblo que invoca el nombre de Dios, nosotros tenemos que ser el ejemplo a seguir. Tenemos que servir como una luz brillante en este mundo de tiniebla. Nunca nos olvidemos que el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Esto significa que nuestra conducta tiene que ser una que glorifique a Dios en todo momento. Así que la tercera condición para avivar el Espíritu Santo en nosotros es arrepentirnos genuinamente y volvernos de nuestros malos caminos. Con esto voy a concluir. Cuando cumplimos estas condiciones, recibiremos grandes bendiciones. La palabra nos dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la bendición más grande que podemos recibir. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque con esto aquí Dios nos está asegurando que cuando hacemos su voluntad, Él estará con nosotros en todo momento. Con esto aquí... Dios nos está asegurando el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestra tierra. Eso es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos que Dios sane nuestra tierra. ¿Qué necesita hacer la iglesia durante este momento de crisis del coronavirus? Necesitamos orar pidiéndole a Dios que sane la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque el avivamiento que todos deseamos y necesitamos, primero tiene que ocurrir en la iglesia. Todos los que se han quedado dormidos en los bancos y las sillas de las iglesias, lo necesitan. Todos los que obran por orgullo o vanagloria, lo necesitan. Todos los que están siendo controlados por espíritus religiosidad lo necesitan. Todos los que no están dispuestos a cambiar su manera de ser lo necesitan. La iglesia necesita un avivamiento del Espíritu Santo. Pero para que esto suceda, el pueblo de Dios tiene que cumplir con las tres condiciones existentes. Primero. Tenemos que humillarnos, tenemos que dejar el orgullo y la arrogancia a un lado y humillarnos ante Dios. Segundo, tenemos que orar y buscar el rostro de Dios. Si no oramos y buscamos el rostro de Dios, no estamos haciendo nada. Tenemos que orar por todos aquellos que están perdidos en el mundo. Orar pidiendo que nuestro testimonio les sirva como un faro que les guíe a Dios. Orar para que el Señor hablan de sus corazones y les permita escuchar su palabra. Orar para que les llevemos el mensaje de Dios, se conviertan de sus malos caminos y encuentren la gracia y misericordia de nuestro Señor. Tercero, tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos y hacer la voluntad de Dios. Estas son las tres condiciones a cumplir. Ahora la pregunta que queda es, ¿las cumplirás? ¿Qué harás con todo este tiempo que Dios te ha proveído durante este periodo de cuarentena? Hermanos, aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da para fortalecer nuestra fe, nuestra vida de oración y producir un avivamiento en nuestra vida.